A ver, eh, hoy voy a um, hacer un repaso, creo que un repaso mental para mí mismo, de lo que el, lo, el proyecto que voy a estar trabajando hoy día. Uh, una cosa que estuvimos casi terminados fue este proyecto. A ver, aquí. Uh -huh. eh, es un proyecto para uh, un programa de fundraiser, ahora que construimos una oficina nueva en el apartamento, estamos invitando aquí gente de Done, um, para poder comprar equipo de muebles y, y todo eso, para apoyar las operaciones <coughs> uh, y este proyecto de diseño pasó de un staff el año pasado en septiembre a otro en diciembre del año pasado a otro en eh, enero enero del año pasado o sea septiembre, noviembre, enero de este año y ese staff estuvo... ¿fue enero? creo que fue enero y fue, lo estuvo trabajando y ya se fue el, el compadre y me, me lo mandó a mí y me di cuenta que entre tanto hubo un montón de gente excepto con la excepción del primer diseñador no la primera diseñadora nadie sabía nadie estaba completamente mmm, versado con el, el, el, el illustrator y la gente lo había guardado como pdf había hecho font outline y, y estaba hecho una mmm, Uh, una... una <coughs> eh, habían problemas eh, estructurales con el diseño. O sea, el diseño se veía bien, pero cuando uno trataba de editar, especialmente esta parte uh, ah, era terrible esta parte esta parte eh, tenía un problema donde las letras ya se habían descompuesto uh, Entonces, um, estuve editando un poco para poder imprimirlo. Y dije, hoy me, me trajeron unas ediciones bien grandes, un montón de ediciones. Y dije, para implementar las ediciones necesito uh, rehacer el diseño. Así que repliqué el diseño desde el comienzo. Para que se vea lo mismo, pero en el fondo de, de ese diseño está el, los elementos están más organizados. Y mientras estaba haciendo eso... Esta parte como el texto estaba todo descompuesto, no podía hacer copy and paste, lo tenía que escribir. Y mientras está escribiendo, hice esta equivocación. Ah. Entonces la, eh, lo mandamos a la impresora y salió imprimido. Y lo vimos y un, el primer, eh, la primera impresión es que le falta un poco de impacto como que esta imagen mmm, sí más o menos y esto del fondo azul estaba también como más o menos y nos dimos cuenta que había un error tipográfico entonces dijimos ah, hacemos no hacemos decimos tratemos de hacerlo de nuevo así que en eso estoy trabajando ojalá que no se demore tanto uh, entonces cuáles son las diferencias la diferencia es que ahora como ya construimos el edificio, porque ese diseño fue salió al comienzo hace ya 8, 9, 11, 11 meses, 10 meses, salió hace 10 meses. Así que uh, esa imagen todavía lo tenemos porque tenemos, tenemos queremos, queremos tener nuestros miembros aquí, uh, los principales contribuyentes, pero también el edificio. Uh, entonces fui y le saco una, una foto con mi smartphone y creo que tiene suficiente resolución como para que se vea bien cuando esté imprimido mm, esto está, no está tan mal ah, las ventanas están cerradas mm, okay. no sé si sería bueno que hubiera gente aquí o que no hubiera gente <coughs> bueno entonces Uh, el director me mostró un par de ejemplos De cómo son estos boletos Se trata de imitarlo Y cambiamos el, uh, Los pares de colores Del azul y el amarillo A uh, café y verde Creo Y amarillo, algo así uh, Para ir con el edificio Entonces este es el no, Este es el, La versión revisada Uh, le mandé el café. ¿Dónde está el.? Aquí está. Entonces, um, el café se vio un poco triste eh, y un poco aburrido. Entonces, le mandamos este fondo. Este fondo es una imagen, diseño que lo hizo la. La señora que hizo la primera versión de este, de este diseño. Pero este diseño era para un t-shirt. Um, y ahí está una, una hoja, una planta. Para darle un poco de relieve. Y le dimos un... ¿Cómo se llama esto? Um, gradient. Gradient. Aquí está. Un gradiente radial que va de un eh, café un poquito más claro a un café más un poquito más oscuro ¿Mm? ¿RGB? ¿Mm? ¿pero esto es me se ¿Qué, qué pasó qué pasó ¿Eh? Uh, ¿eh? Um, hmm. bueno en todo caso uh, <coughs> ese tipo de cambio entonces le da un poco de, de que en el fondo hay un, una como una lámpara un poco de relieve y esta parte uh, está cortada en Photoshop, entonces se ve un poco surreal le y el problema que tenía era que quería hacerlo más grande pero también quería no sé no sé por qué pero quería mostrar el, el, el puño el, el puño firme y dije eh, hagámoslo más grande y el puño eh, se pasa para acá no está muy bien así que lo cortamos <coughs> y ahora la gente está un poco más grande y no hay espacio en blanco aquí y también está un poco raro que estén contra, contra un fondo de un color así le dimos relieve como que sale la luz de aquí arriba de aquí abajo así que ese es el diseño revisado voy a ver qué más cosas agregarle y Creo que lo vamos a mandar a la impresora. Ah, qué desperdicio. Sí, pero esa falta de ortografía es... Es... demasiado. Y también, como que no tiene un Como que no tiene impacto. Otro diseño que estuve probando eh, fue... ¿Dónde está? este fue el otro este es el otro esta es la misma foto y me di cuenta que el pavimento <coughs> Estaba súper oscuro porque esto era como a las 5 de la tarde, el pavimento pasado. Y pensé, mmm, el pavimento está bueno para poner texto. Así que eso creo que se combina es una buena combinación. Y aquí le puse el frente del, del lado de Crenshaw. Y como la imagen del frente de Crenshaw no se ve tan bien, pensé... ¿Qué tal si le damos un efecto un poco como medio borrado? Este es el... Creo que el brush, sketch brush, algo así. ¿Dónde está la foto que tomé? Ya está. Estas son las fotos. Entonces creo que esa foto que tomé recién era... Sí, esta es la foto, entonces le dimos un efecto, así imagen original cómo pasa la siguiente foto eh, este es Está. Ah, este, este es ¿Mm? uh, Esta es la imagen de tocada Esta es la imagen de tocada Subí todas las cortinas para que sea mejor. Igual este copia, esta fotocopiadora que estaba acá y los muebles. Eh, no sé. Creo que no le da tanta. Eh, la presentación es un poco menor a causa de eso. Pero. Um, um. Sí, qué pena que no podamos hacer esta, ima esta imagen. Quizá en otra oportunidad. Ah, se la ponemos en la página web. Sí, sí, sí, en la página web. Uh, así que eso fue esta es la imagen original que estaba medio oscuro y esta es le subimos el, el la luz y todo eso y veo un montón de autos parqueados aquí a la izquierda a la derecha y todo eso estacionados a la izquierda a la derecha pero um, con esto nada más la recortamos aquí también este poste el poste se encontró pero auto estacionados para un para un eh, para un diseño es no no es, no es muy presentable uh, así que eso es ah este otro concepto que está tratando porque había había había pasto aquí eh, plantas que Sembramos cuando estábamos entrando y estábamos tratando de hacerlos crecer O sea, la compañía de construcción la sembró, creo Creo Esto tampoco está tan mal Hmm No, así. Está demasiado es un poco frame. -y. No, hay un montón de proyectos esta semana, así que vamos a tratar de terminar esto hoy día. Ojalá no en más de una o dos horas. Y pasar a los otros proyectos, como este. El nuevo formulario de membresía. Nos estamos combinando la, el intake, servicio de intake, uh, los liability release, uh, opciones de membresía. Peticiones, campañas, encuesta, el intake por servicio, el, la forma para pagar la membresía, todo eso en una, en una forma, en vez de estar escribiendo las elecciones 5. Esto lo vamos a explicar otro día, creo. Um, bueno, creo que eso van a ser y ay, hay más, pero. Uh, son dos de los proyectos uh, que voy a estar trabajando hoy y eh, uh, los dos se han demorado mucho más de lo que se debían haber, haber demorado, así que ojalá que lo podamos terminar pronto sí eso es para hoy